Con este vídeo pretendemos mostrar qué otros servicios te ofrece el catálogo de la biblioteca. El acceso al catálogo se hace a través de la página web de la biblioteca. Pincha en Catálogo y se abrirá. Te recomendamos que investigues en algunos de los enlaces que aparecen en esta página, como por ejemplo las bibliografías recomendadas por asignatura disponible en la biblioteca. Para acceder a los diferentes servicios tienes que identificarte. Hay dos formas de hacerlo. Si eres usuario de la UL, pincha en la imagen de la tarjeta universitaria y se abrirá el caso de identificación de todos los servicios de la UL, en la que podrás poner tu nombre de usuario y contraseña. Si eres un usuario externo, debes entrar con tu correo electrónico o número de lector y la contraseña, que es tu fecha de nacimiento con todos los números y sin barras pincha en conectar y en la parte superior derecha te verás identificado. Entra en mi biblioteca, lo primero que verás será un recuadro con tus datos personales, número de lector, alias, dirección, email, teléfono, algún mensaje de la biblioteca te haya podido mandar, si está suspendido verás la fecha de hasta cuándo, el número de préstamos que tienes, reservas consultas almacenadas o alguna desiderata. Puedes crearte un alias o cambiarlo si ya lo tienes. Este alias te sirve para añadir comentarios a los libros que hayas leído sin que aparezca tu nombre real. Podrás ver los préstamos que tienes. Si tienes la posibilidad de renovarlos, tendrás disponible el botón para hacerlo. Marca el libro, pincha renovar y la fecha de evolución se actualiza automáticamente. Aparecen las reservas que tienes hechas, pudiendo eliminar las que creas oportunas. Si quieres hacer una reserva, es imprescindible estar identificado. Busca en el catálogo el documento que te interesa reservar. Por ejemplo, vamos a buscar un Leninger de Bioquímica. Una vez que has encontrado el libro que necesitas, Vamos a ejemplares y vemos que está prestado, pincha en reservar, marca la casilla de solicitar y aceptar. Volvemos a mi biblioteca y aquí está. Aquí también puedes realizar desideratas, es decir, solicitar a la biblioteca que compre los libros que sean de tu interés. Para ello pincha en añadir, escribe los datos que tengas del libro y le das a aceptar. En mi biblioteca lo verás incluido entre las desideratas que ya tienes hecha. El apartado de consultas almacenadas se utiliza para guardar los resultados de una búsqueda. Para hacer una, volvemos al catálogo. Y buscamos, por ejemplo, agua canarias. Una vez que obtenemos los resultados, copiamos la dirección. Vamos a mi biblioteca. En descripción ponemos agua canarias. Y en búsqueda pegamos la URL que hemos copiado. Añadir. Y aquí está. En comentarios se pueden ver las referencias, comentarios o consultas que hemos hecho a la biblioteca. Para añadirlos hay que ir a comentarios arriba en el ángulo superior derecho, al lado de mi biblioteca. Escribimos lo que queramos y le damos a aceptar. Si volvemos a mi biblioteca los veremos. En enlaces puedes guardar las direcciones web que quieras conservar, por ejemplo, nosotros vamos a buscar la Biblioteca Nacional, nos vamos a su página web, copiamos la URL, volvemos, ponemos en descripción es la Biblioteca Nacional Española y copiamos la URL le damos a añadir, si nos vamos a la página principal, pinchando arriba a la izquierda, podemos ver que nuestros enlaces aparecen aquí. Al lado de estos enlaces está la nube de etiquetas, estas etiquetas o conceptos los añades tú a los libros que hayas leído, por ejemplo, vamos a buscar el libro de botánica de Tomás Díaz. Una vez que lo hemos encontrado, lo seleccionamos y en etiquetas indicamos que queremos añadir una etiqueta, la escribimos, botánica, verificamos que no está incluida y le damos a aceptar. La pestaña de comentarios son una opción para añadir la opinión que nos merece dicho libro. Escribimos el asunto, el comentario y la valoración que creamos oportuna. Todo esto se puede ver en la página principal, entre las opiniones de los lectores aparecen los libros más valorados y los libros más comentados. No olvides cerrar la sesión una vez que hayas acabado.